Hola, hola, vosotros, Aquí se me comentando un día a ser la taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 en este nuevo episodio donde vamos a saltar. Uy, ¿y esta que lleva el estandarte aquí? Ah, vale, no tiene ninguna diferencia con la otra. Vale. Vamos a saltar en una emboscada a el ejército este de Katai. Que vienen un poquito desprevenidos. A ver si podemos hacerles daño. Tenemos que aguantar dos minutos a que venga el... El... Ya me saldrá El campamento, pero Vale la pena Nos va a valer mucho la pena Nos quedaremos ahí en el bordecito del mapa Esto es una emboscada, pero no A ver si podemos aguantar Dios Vale, ¿y por dónde vienen los refuerzos? Es una buena pregunta Por aquí Pua. Pues nos vamos a quedar Ah, no, pero el problema está en que pueden huir la pregunta es ¿por dónde? Bueno, pues no me gustaría perder este héroe aquí en estas condiciones ¿van a poder huir? bueno, si huyen y dejan atrás los carros con la velocidad que tenemos con los ogros, yo creo que somos capaces de alcanzarlos entrando desde aquí pero claro, son dos minutos de margen eh preocupante, o puede ser bastante preocupante eso. Bueno, ahora, ahora los veremos y los gestionaremos. ¿Cuál? Eh? Mm, sí, problemón. Oh, y vienen en caravana. puedo literalmente girarme y entrarles por aquí rollo ¡Buah! Qué fuerte. Pff, Dos minutos puedo aguantar si entro a pelearme aquí a piñón. A ver. Yo creo que es un sacrificio inicial. Lo bastante decente. Como para bajarme algo de aquí. Comenzar el despliegue Pero claro, no quiero dejarme yo Al hechicero aquí Porque... A ver, canalizar magia Dale vueltas al caldero, hijo Vale Joder. Vale Comenzamos el despliegue Vale Vale, vamos a hacer esto Grupo 1, grupo 2 este en el 3, que luego lo sustituiremos, pero vamos. Lo he dicho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, no. Y mis tropas vienen por aquí. fuah Pues nada. Vamos a cargar como camicaces y vamos a tratar de reventar todo lo que se pueda y ya.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 ¡Literalmente me estás vacilando! No aguantamos, o sí, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, me! ¡Oh, vale, vale, Venga El puñetero carro tú Búfate a ti mismo hijo Venga, dale Vale Ya, vení, venid, venid, vení, vení, vení, vení, vení, vení Todo el mundo aquí hasta un grupo nuevo, vale, hasta aquí, esto es otro grupo, venga, a correr dime que aguantas, bueno, así así va a estar vale, nos huye el héroe, ojo Vale, vale, vale, vale, nos recuperamos Ven ahí, correr el último tonto Vale Dí que sí, que has aguantado muy bien la carga Oh, lo que va Hostia, lo han destrozado tú Vale, va a tratar de ir con el resto. Está, o sea, está bien porque hemos hecho tiempo de cara a tumbarlo todo, ¿no? Pero. jugue. Vale. El grupo. Bueno, el grupo 4 ahora. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, el grupo 4 lo vamos a pasar al 1, el 5... Cinco... Uh, vale, ahora vamos para allá. Todo esto vamos a hacer que sea el grupo 2, ¿vale? Me parece bien. Vale, perfecto, el grupo 1, topa allá. Vamos a dejar unos cuantos aquí. Que no van a llegar. Pero bueno, por perseguir y listo. Vale, y esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a darle un poquito de calor. vamos ya para allá. Que deberíamos ser capaces de alcanzar a toda esta gente. Perfecto. Maravilloso. Buah, vaya destrozo. El grupo 2 puede llegar hasta aquí, pues no lo tengo yo, claro. Vale, venga, venga, nos movemos. Pues da igual, los exterminamos. Oh, perfecto, la han tumbado. Venga, venga, venga, exterminarlos, exterminarlos. Venga, ¿qué pasa aquí? Vamos. Vale, venga. Ahí Ojo nah, Aniquilados Sí, perfecto Vale, estos vamos a hacerles un alto fuego Nah Genial, la emboscada O sea, hemos sacrificado la salud de un héroe Pero nos hemos cargado tremendo ejército Solo, solo, quitándonos de encima Tres de Tres de noblas y tres de traperos, eh finalizamos batalla, listo muy bien muy muy muy muy muy muy bien agradecido fua, les, hay, ha sido una lástima que la brújula, que la brújula no la hayamos tumbado ¿eh? pero es que claro, hemos entrado ahí por retaguardia la caballería ha hecho daño porque les ha permitido girar bastante bien pero claro, fua, ahí saliendo desde el, desde el bosque placata los hemos hundido, me gusta. Vale, buena emboscada. Dicho esto, eh, hemos hecho tiempo para que los refuerzos fueran capaces de llegar. Oh, no los hemos derrotado del todo. El ejército reabastecido un 12%. Uf, vamos a pillar tesoro, literalmente. O sea, son muchísimos ingresos. Vale, y ahora a ver cómo... Bueno, a ver cómo remontamos. No, vamos, recogemos las tropas del campamento y salimos a por ellos. ¡Ostras! Pero ¿de qué forma tú? Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, lo de siempre. A ver si... Sí. ¡Uh! Señores de la plaga... Señores de las pústulas de Nargel se han en, se ha entrado en el reino del hechicero. O sea, la gente de Nargel ha entrado en el reino de... De change. Change. Vale, control. Me gusta. Vale. Más uno a los campamentos recién desplegados. Ahora, ¿qué más vamos a meter? Vámonos para arriba. Vale. Diezmo de los mercenarios. Relaciones diplomáticas. Coste de reclutamiento de cuernos pétreos. Corrupción menos dos. Mantenimiento de las unidades de infantería. Uh. Eh, me gusta bastante. Receta la pólvora. Escupe hierros, escupe hierros. Delantal de Matarife. Mesetas. Límite campamento más uno. Por cada campamento nivel 5. Vale, vamos a meter esta. Porque al fin y al cabo luego nos va a venir bastante bien eh, llegar hasta aquí. Vale, son seis turnos. Hay que invertir por ahora, pero bueno. Nos prepara también para el, el uso... De cuernos pétreos Vale, esto vamos a entrar aquí Lo simulamos directamente Si no, nos huyen Vaya, hombre Dios, cómo se mueven Vale Aquí, en el Bocan Llamas ¿Qué podemos sacar? Oh. El Cazador Vale esto debería haber mejorado bastante. Un fracaso. Bueno, nivel 4. Perfecto. Vale, vamos a meterle especialista. 3% de éxito. Y reducimos los costes. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora bien, ahora bien. Uy, ¿dónde está el ejército este de Katai? Uy, se, se ha retirado para allá, ¿eh? Pico de los yetis. ¿Qué podemos meter aquí? El oro... Los ingresos... Es que no está mal, eh. Crecimiento. Defensa aquí. Nos iría bastante, bastante, bastante bien meter algo así para la... Para la guarnición. Vale, un turnito. Además, en paralelo, el Valle de los Titanes. Lo podemos mejorar por 1700. O sea, por 1500. Bueno, esto está aquí. Vale. Villarruinas Uy, bo. Vale Monte cobra vidas Monte cobra vidas A nivel 3 Vale, me gusta Cuatro turnos Bueno, vamos a meter Vale, vamos a meter esta Vamos a ser listos Porque así luego podemos meter la sala a nivel El siguiente nivel que... La verdad que ayuda bastante. Ahora, aquí. ¿Qué vamos a poder reclutar? Paso del dragón. No, vamos a aguantar. ¿Qué, ¿qué tiene esto en la guarnición? Importante. Reclutar unidades. Vale. Pues estamos bien así. No, los víboras no creo que vengan. Y si no, pues nos pegamos. Vale, subimos esto a nivel 2. Que los ingresos generados... Bueno, son 100 más... 1.455 eh, Vale, claro, esto aumenta o mejora por el por diente de oro eh, No, no, vamos a agarrarlos Vamos a agarrarlos Vamos a agarrarlos Panzafuegos por 4.000 Para desbloquear esto y más tarde el escupe hierro Esto tiene que ser una burrada 6.000 Vale, y si no podemos meter aquí para más caballería. Y esto ya, esta caballería es alucinante. Vale. Hombre, la opción barata es sacar artillería que no nos está yendo mal con esa opción. Pero... Uf. A saber. Vale. Vale, lo dicho. Vamos a coger aquí del pico de los yetis. ¿todo? aquí ya llevamos demasiado. Eh, vale, vamos a dejarlos... No. Estos noblars... Bueno, vamos a curar esos noblars, pero lo que vamos a hacer es... Eh... Sí, vamos a cogerlo todo. Perfecto, full logros. Y ya está. El resto no os da igual, literalmente. Vale, reclutamos unidades. ¿Qué vamos a poder reclutar? Más. Bueno, vamos a reclutar toros. Vale. Y aquí vamos a empujar y vamos a meternos en la guerra. Pero. En cuyos cerebros. No. Inspirar temor. Ya lo tenemos. Vamos a meterle más puntos de vida a este señor. Pues tampoco. Tampoco es mala idea, ¿eh? Cari, estos son mejoras de rango 20, reemplazo de bajas, regeneración, profetas las grandes fauces, emisario, maestro envenenador, ataques envenenados, buah, gran carnicero, esta está guapa. Vale. Mm. Por turno. Vale, vamos a meterle vida y Cerramos, luego este señor Vale, tiene un puntito más Vale, tiene tica huesos Lo de la despensa Vale El partemuelas no está mal Porque al fin y al cabo es Una habilidad de defensa, así que ni tan mal Vale, ok Buah, este no tiene nada equipado, hijo mío, no puede ser. Con la cantidad de cosas que tenemos nosotros por aquí para tirar, objeto arcano, daño por segundo, recarga energética, reservas por segundo, bomba prohibida. No tengo, no tenemos más cosas para poder usar. Vale, aquí seguro auxiliares, seguro que sí. Vale. Estándar de la disciplina, luchador de fosos. ¿Qué más? Tesorero noblar. Dale ahí. Venga. Joder, si tenemos tesoreros, tú. Vale. Inventor noblar. Vale, se lo vamos a dejar aparcado. Ahora, ¿qué le vamos a poner aquí a este señor? La otra esquirla del engaño. Barra prohibida. Armaduras. Es que... Dios. Puño codicioso, habilidad pasiva en área. Vale. Vale, ok, buen talismán. Se lo dejamos equipado y listo. ¿Este señor cómo va de equipado? Mayal de bronce, Skirla. Este. Puño codicioso. Y armadura no tenemos. Uf, habrá que ver si se la podemos robar a alguien. Vale el problema es que tenemos poca vida como para enfrentarnos a esto, creo yo. O sea, son muchos héroes, muchos hechiceros. ¿Esta señora a qué nivel está? No lo sabemos. Al 5. Bueno. Bueno, tienen un gran centinela. Cuidado ahí, ¿eh? ¿Podemos acercarnos a pegarnos? O, uh, uh, uh, bueno, podemos hacer una emboscada. Si vienen, nos reímos. Vale, que no sé si nos ven. Ok. Eh, eh, eh. Señor guarnicionado sin mover. Vamos a cambiar la actitud mínimo. Vale. Ok, y finalizamos turno. Perfecto, me gusta. Estamos en menos 400, pero porque nos estamos moviendo con todo Cristo y con todos los ejércitos. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, dale, dale, dale, dale. dale. ¿En serio esto es victoria pérrica? O sea, tiene muchos héroes, pero nosotros tenemos una barbaridad de peñas reventándolo todo. Vale, vamos a por ellos. Ni de milagro se salvan estos. Vale, unidad del yang muy veloz. Ah, me están asaltando ¿Qué me cuentas eh, Los refuerzos vienen por aquí Ah, sí, sí Me defiendo yo Tócate el huevo eh, Estoy perfecto, ¿no? O sea, la defensa es como Maravillosa Aquí tengo los cuellos de botella perfectos Y, y... Uf. Eh, lo tenemos bastante bien, ¿no? Sin necesidad de entrar a pegarnos. Si él se queda estático, yo con el tirasobras y los escupé hierros... Los destrozamos, ¿no? Mierda los árboles. Siempre sí, igual. Vale. Hemos aprendido. Vale. vale, que estos en vez del 1 los voy a mandar al 6, este lo apunto también al 6, perfecto, y los dejamos fijados. Este señor me lo quedo en el 1, y ahora cómo vamos a formar. Vale, una fila ancha, que sea el primer grupo de choque, luego vamos a dejar una sección aquí en el grupo para hacer una segunda fila y luego todo el gordo en el grupo 4 vale de hecho vamos a dejar una aquí en retaguardia por lo que pueda pasar vale, para apoyar aquí al tirasoblas y si luego hace falta pues ya cargamos de nuevo la fila 4, aquí la quiero vale, estos 3, 4 que sea una puta maraña de ogros cargando hacia adelante. Comenzar despliegue. Iniciar batalla. Vale, vamos. Uh, uh, uh, uh. Vale. Podemos rotar el grupo 4. Aquí lo quiero. Dios, con más razón. Vale oh, oh, oh, oh. Vale, el grupo 5 Aquí Que bien por el flanco Vale, vale, vale, vale, vale, perfecta la defensa, eso es, me gusta. Vale, vamos a estar listos, vamos a cargar ya por aquí. Vale, vamos a entrar a por ellos. Ya, sin preguntar, a ah, huevo. Oh. Vale, con que entre uno cuerpo a cuerpo nos sirve. Vale. Venga, venga, pero continuamos persiguiendo. Vale, me gusta. Vale, vamos a recuperar aquí un poquito de esto. Vale, el grupo 6, ¿dónde lo queremos? Vale, vamos a continuar apretando aquí. ¿Dónde están? Vale. Vale, de hecho, vamos a rotar el grupo 6. No, lo vamos a dejar ahí, tal y como está. ¿Podemos? Sí, podemos. Me dan un poco de rollo los refuerzos, pero bueno. Estamos esta Aquí hay el centinela. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿quién está aquí? Vale, pues los dejamos aquí en un ladito, exacto. Dios mío. ¡Venga, vamos! Si es que estamos mirando todos, tío, no puede seguir. A ver, el grupo 6, dispararme aquí, reventarme eso, tirarme la farola. de prisa, hijo mío venga podemos o qué venga retaguardia una buena carga y pasamos a la siguiente cosa opa eh aquí qué está pasando es que odio este tipo de cosas de bueno nos pegamos pero Huyes y te dejamos. Venga. Venga, ¿podemos o qué? Llegan a disparar. Continúa ahí. Es, literalmente estamos matando moscas a cañonazos. Ni mi, mi miedo me da esto un poquito, ¿eh? Bueno, claro, le veo un cañonazo y, y lo hunde, pero joder. Vale, grupo 6, volvemos aquí. Grupo 6, Sí. vale vale cargamos aquí por detrás por la brújula este señor aquí de cara hasta aquí quiero que lleguemos vale ya va cayendo ya va cayendo Uy, cuidado con ese fogonazo eh vale lo tenemos Nada, no, no, a poder con esta marea obra, me encanta. Vale, volvemos. Vale, ¿dónde está nuestro señor? Así mismo, así mismo, así mismo. así mismo. Venga venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Movimiento, queremos movimiento. Es que no puede ser que se paren tío. Es como te doy una orden hasta que sucumbas con tu vida, has de ir a por ella hasta completarla. Vale, estos aquí, aquí, aquí, aquí. Esta señora no se va. Uh, esto quiero que persigamos. Esto lo ralentizo. Vale, perfecto. Masacre, por Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La linterna no la hemos limpiado. Venga, por ella. Venga, podemos o qué vale, perfecto. Nah, y con esto ya está, ¿no? ¿eh? A ver si nos podemos cargar a la linterna, uy. Buah, si aciertan, los coronamos, ¿eh? Dale, dale, dale, dale, dale Un tiro más No llegan, ¿no? Nah, qué lástima Bueno Fin de batalla Oye Perfecto, ¿eh? O sea, ha estado muy bien Me pone mucho de los nervios eso, tío Que, que una de las unidades se marcha ya de, o sea, pierde la moral y se va. Y es como, no, persíguela. Deja, no, o sea, no, no dejes de pegarle. Machácala, eres un ogro. O, soy, de, de, no, o sea, no sois un ogro, sois un batallón de ogros. Que sois cavernícolas, tío, que vais con garrote. No, no, no, no veas que el enemigo se marche, se vaya, huya del combate. Y tú te quedes mirando, rollo, oh, hemos ganado. No, no, tienes que ir a comértelo. Venga, maravilloso. ¿Tesoro extra? No, son 3.000. Hombre, vale, vale, vale. Recuperar unidades está bastante bien. El enjambre... Vale, pues nada, vamos a cerrar porque como ya hemos llegado a nuestro tiempo de, de capítulo, espero que hayáis disfrutado de este super batallón. Y... A ver qué tal. De hecho nos hemos limpiado la resistencia de Katai, ¿eh? A ver si con ese mismo ejército podemos empujar hacia arriba. Y perfecto. ¡Uuuuh! Todos estar al jefe. Incluso más de lo normal. Quizás se hayan cabreado las grandes fauces por lo que tendremos que hacer una ofrenda de carne. Puede. O puede que simplemente la tribu se haya pasado demasiado tiempo sin zampar. Menos 5 de carne para Forge. Un copioso almuerzo. ¡Diuh! Dale, dale, dale, dale. Lo justo, lo justo. Hoy la tribu se, se ha tomado. Solo se ha tomado 8 desayunos Si se llevan a la boca algo un poco más sustancioso y grasiento Estarán como nuevos Mejor incluso Pues vamos a tirar este Tal y como estamos que nos queremos pelear ¡Puah! Emboscada frustrada Han detectado una de nuestras Ah bueno claro y nos hemos reventado pues si nos hemos cargado gente aquí Maravilloso Vale perfecto pues nada lo dicho Espero que hayáis disfrutado, que os esté gustando, que vamos a ir a por la torre de Ashalair, que eso nos va a pasar en el próximo capítulo. Y lo de siempre, recordad que tenéis las redes de la taberna en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad suscribiros a la taberna si no estáis suscritos, que hacemos contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.